Hola, hola mis amigos y mis amigas, yo soy Diego Reciclado y el día de hoy les traigo este maravillosísimo juego rítmico de vasos que muchos ya lo hemos de haber visto versión Diego, es la misma versión o la versión más popular que yo conozco o que la encontré pero esta vez les voy a enseñar directamente yo para esto lo he dividido en dos pasos el primer paso es muy sencillo dos golpes en las palmas tres golpes en la mesa seguidos, tacata, un golpe, tomamos el vaso y lo ponemos en el medio, ese es el primer paso, lo voy a repetir, ahora lo voy a repetir lento Me parece sencillo hasta ahí. ¿Les parece fácil? Me van contando. Y el segundo paso, que es el más complicado, sería más o menos así. Golpe. Con la palma de mi mano, cojo el vaso y lo golpeo en la palma de mi mano con la boca. Con un filo del vaso, golpeo en la mesa. Cambio de lado el vaso haciéndolo sonar con la mano suelta golpeo la mesa y bajo el vaso hasta la mesa ese estuvo un poco más difícil ya voy a repetirlo más lento golpe tomo el vaso con la palma lo golpeo contra mi palma de la mano el filo en la mesa Cambio de lado el vaso haciéndolo sonar. Con la mano suelta, golpeo en la mesa. Y bajo el vaso. Voy a intentarlo un poco más rápido. Una vez más. Esa sería la segunda parte. Y eso sería todo. Ahora hay que combinar las dos partes. Voy a intentarlo lento. Ahora voy a intentarlo un poco más rápido. ¿Qué tal? Ya lo puedes practicar en casa o con todos tus amigos.